Muy buenas rubiqueros, hoy 16 de junio Lezul cumple dos añitos Para quien no sepa qué es Lezul, Lezul es una tienda física que está en el ensanche de Vallecas Y podéis encontrar un montón de, de tipos de cubos, de productos, ya sean pues tipo juguetes infantiles, de carácter científico Un montón de productos frikis que dices, buah, este yo me lo cojo que verás que son risas en casa Y bueno, y como ya hemos dicho, tiene un montón de cubos, tiene muy buena variedad y tiene muy buena calidad en cuanto a cubos, ¿vale? En cuanto a tienda física es muy recomendable y bueno, y como hoy cumple dos añitos, eh, vamos a hacer un sorteo eh, que nos han dado un cubo para que lo podamos sortear y así celebrar todos eh, este segundo aniversario. ¿Qué es lo que vamos a sortear? Bueno, pues vamos a sortear, aquí lo podéis leer, es un fancune, Ghost, y vamos a compararlo con otro cubo de referencia que podría ser, por ejemplo, este Dayan que tenemos por aquí. En cuanto al tamaño, el tamaño es de 59 milímetros, con lo cual podemos decir que es ligeramente superior, voy a intentar ponerlos aquí juntos, podéis ver que es ligeramente superior a este Dayan. En cuanto al peso, podemos decir que es del mismo orden, con lo cual no hay ningún problema. ¿Qué es lo que podríamos decir de este cubo? Bueno, vamos a ver, primero de todo el lubricado, el lubricado es, está muy bien, eh, se mueve muy liso, con lo cual en un... En un... Cubo tipo Ghost eh, es de muy agradecer, porque si no se podrían volver los giros muy engorrosos, no sabría si realmente ese cubo está esforzando el cubo o no. Y bueno, el tema que esté lubricado ayuda muchísimo. Eh, en cuanto a las pegatinas, las pegatinas hemos, hemos decidido que estén ya puestas, ya las estáis viendo. El cubo a veces viene sin pegatinas, pero eh, como realmente... Tiene un montón de de, cara, de, de, digamos, de superficies muy parecidas y a veces puede llevar a, a error. Si por algún casual eh, gana el sorteo, vamos a sortearlo obviamente. Eh, si gana el sorteo a alguien que realmente no sea muy experimentado, hemos preferido tener ya las pegatinas puestas para que digamos no, no haya un, un pequeño chasco a la hora de intentar poner las pegatinas. Y bueno, vamos a ver por qué este cubo puede ser muy divertido a la hora de resolverlo. Bueno, en un alarde de valentía, solo para intentar mostraros cómo puede llegar este cubo, lo he intentado deshacer y he llegado a un punto creo que de no retorno. No sé cómo voy a poder resolverlo, pero bueno, eh, aquí podéis ver esta forma que realmente recuerda como si fuera una estructura como de hielo ahí totalmente escarpada o algo así, como de rocas, no sé. Bueno, eh, una vez dicho esto, vamos a empezar con las bases del sorteo. Eh, este sorteo va a empezar hoy mismo, que es 16 de junio, y va a terminar dentro de dos semanas, que va a terminar el día 30. Eh, para que no haya lugares a confusiones, eh, termina el 30, no el 1. Es decir, el día 30 a las 23 horas 59 minutos será el último momento donde vamos a aceptar, digamos, estas peticiones o estas... Estos formularios que tenéis que rellenar eh, para poder participar. Eh, ¿Dónde podéis encontrar este formulario? Bueno, este formulario lo podéis encontrar en www.iberorubic.com, como ya sabéis, nuestra página web. También podéis encontrar más información en nuestro Twitter, @iberorubic y básicamente tenéis que rellenar este formulario. Eh, básicamente es para... no, no es para que tengamos alguna información o podamos utilizar de una forma maligna o avariciosa vuestros datos. Simplemente es para, digamos, como para poder verificar o para poder intentar poner algunas trabas a quien quiera abusar de este sorteo y participar varias personas y también para poder saber dónde tenemos que mandar este cubo. Eh, hablando de dónde mandarlo, podéis participar desde cualquier lugar del mundo por si sois, por ejemplo, eh, ...españoles emigrados en Alemania o directamente nos estáis viendo en, desde cualquier lugar de, del mundo, ¿vale? Eh, los gastos de envío corren a nuestra cuenta, con lo cual no hay ningún, ningún límite. Eh, y bueno, básicamente es eso. Tenéis que rellenar este formulario y el mismo día 30 eh, a las 23.59 se cierra... ...y al cabo de un día o dos vamos a anunciar por nuestras redes sociales... Eh, ¿quién, va, quién, es, ¿Quién ha sido el afortunado que se ha llevado este maravilloso cubo? Que no hace más que eh, fastidiarse y no sé cómo día antes lo voy a resolver. Pero bueno, eh, básicamente esto sería todo. Eh, mucha suerte a todos los participantes y bueno, ya sabéis eh, nos podéis seguir en nuestras redes sociales, eh, desde nuestro canal de YouTube, que si estáis viendo este vídeo pues ya sabéis qué es, es el barra Rubik desde nuestra página web www.iberorubic.com o desde nuestro Twitter, arroba Iberorubic y bueno, si os ha gustado pues podéis dejarnos algún comentario o cualquier cosa por si acaso se nos da ideas para un futuro sorteo o cualquier cosa, así que bueno, nos vemos por las redes. <risa> Madre mía, Dios, la que acabo de liar con esto. Oye, ¿y si, y, si, ¿y si lo mandamos así directamente y marrón para el que le llegue?